Hola, buenas chicos, bienvenidos a PASI. Este vídeo es una respuesta a una pregunta en el foro que nos han hecho sobre electrónica digital, ¿vale? Nos dan un circuito con multiplexores y puertas XOR y nos preguntan la función que tendremos a la salida de todo ese circuito lógico, ¿vale? Eh, antes de nada, vamos a repasar brevemente, porque recuerdo que tenemos vídeos sobre esto, pero bueno, vamos a dar un repaso breve sobre cómo funcionaban estos dos circuitos lógicos y bueno, da, dar un detalle importante que el ejercicio nos pide que lo hagamos con los términos pero nosotros, en nuestro curso de electrónica digital, casi siempre trabajamos con mini términos Entonces, este ejercicio es que lo vamos a hacer con mini términos y, bueno, simplemente, si queréis el más término, al final la salida que tenemos la convertís en, en salida de más término, ¿vale? Que es muy sencillo. Entonces vamos a ver cómo, es, cómo funciona la XOR y, y el multiplesor. La XOR, ¿vale? La tabla de verdad es ¿eh? así de sencilla. Es decir, si tenemos una entrada X y una entrada Y, ¿vale? La función booleana vale 1 si lo que entra por aquí son distintos es decir 0, 1 o 1, 0 igualdad a 0 si los dos son iguales vale es decir 0 y 0 sale un 0, 1 y 1 sale un 0 y si no sale un 1 es muy sencillo vale siempre que sean distintas tenemos un 1 y el multiplexor si os acordáis era como un cuarto espalda que según los bits de control decía que una de estas señales pasaba es decir tenemos cuatro entradas y una sola salida y dos bits de control vale Logaritmos de las entrada Base 2, entonces, si por ejemplo aquí tenemos un 00, dejaremos de entrar esta salida. Si tenemos un 01, dejaremos de entrar esta salida. Si tenemos un 1,0 dejaremos esta salida. Y si tenemos un 11, 1, pues dejaremos esta. Entonces, la salida es simplemente los bits de control poniendo a 01. Si es 00, 0, veis, 00, 0. dejamos pasar el e SU0. Si tenemos 01, el S1, si tenemos 1, 0, el S2 y así, ¿vale? Como es de mini término, siempre aquí haya un 1, pues tenemos la salida 1, ¿vale? Así de sencillo, dejamos pasar la entrada que nos interesa. Entonces, una vez recordado cómo funciona esto, voy a buscar circuito y vamos a, a resolver el circuito que nos preguntaba nuestro compañero. Entonces este circuito que nos preguntaba nuestro compañero, ¿vale? Eh, tenemos tres multiplesores, dos de 4 por 1 y uno de 2 por 1, ¿vale? Dos entradas y una salida, cuatro entradas y una salida, y bueno, tenemos incógnitas, ¿verdad? Tenemos 0 y 1, y bueno, en la entrada tenemos incógnitas. Por lo tanto tenemos que muchas veces, como cuando hacemos un problema, y nos dan incógnitas, dejarla en función de la incógnita. Entonces nos piden la función, ¿vale? En A, B, ¿vale? La incógnita A, la incógnita B, C y D. Si no se ve bien en casa, son dos señales de control, B y C, ¿vale? Igual que aquí arriba. Entonces vamos a paso por paso. Estos ejercicios siempre se resuelven igual, paso por paso conociendo la función de cada circuito lógico y traduciendo. Es decir, aquí, eh, cada vez que eran distintos, teníamos un 1. y si no, era un 0. Esta función lógica es xy más xy, ¿vale? La de la xor, no la he escrito antes, pero es así. El primero negado por el segundo sin negar, más el primero sin negar por el segundo negado. Así de sencillo, ¿vale? Si no, si lo veis, es x, la xor se representa así. X más y ¿Vale? Da igual como pongáis este aquí, este término aquí o este término aquí, que es lo mismo. Uno negado, otro sin negar y al revés. Así de sencillo. Entonces, vamos a ir traduciendo parte por parte. Por esto de aquí, entonces, vamos a ver qué tenemos en esta entrada. Bueno, pues en esta entrada, lo pongo aquí, tendremos A negado negado por cero más A negado, ¿vale? Sin negar. Lo que pasa es que tenemos un A negado aquí. Eh, por cero negado ¿Vale? vamos a ver eso que significa bueno, en principio cero negado es 1 y a doblemente negado es a, ¿Vale? a por cero 0 y a negado por 1 a negado pues entonces aquí en d sub cero tenemos a negado ¿veis? como que parece muy difícil pero se va simplificando mucho Después aquí tenemos, si no lo veis bien, A negado, aquí A, y vamos a ver aquí qué tenemos. Lo pongo aquí, ¿vale? Tenemos A negado por 1 más A sin negar por 1 negado. 1 negado, 0. Y A por 0, 0. Como es un más, no importa lo que hay aquí. Si fuera un por, al tener 0 aquí, se nos iba a todo, pero como hay un más, no importa. Y A negado por 1, pues A negado. Aquí también tenemos A negado, ¿vale? A negado, A negado, A, A negado. Y veis, ahora veremos cómo afecta eso. Vamos a seguir con los XOR. Por aquí tenemos A negado por 1 más A por 1 negado. ¿Vale? 1 negado era 0 y 0 por A, 0. Y A negado por 1, A negado. Aquí tenemos un 1 y un 0, ¿vale? Ahora veremos cómo nos afecta. Y aquí tenemos, pues, lo pongo aquí, no se verá, lo pongo aquí, será. 1 negado por A, más 1 por A negado. 1 negado 0, 0 por algo, 0. Como hay un más, nos sigue importando esto. 1 por A negado, otro A negado más, ¿vale? Aquí A negado. Pues tenemos A negado, A negado, 1 y 0. Vamos a pasar ahora a resolver estos dos multipresores. Os recuerdo que según estos valores, íbamos dejando pasar uno a otro. Entonces, la función esta, Z, ¿vale? La pongo aquí y la pongo aquí. Vale, en principio vamos a jugar con esto, por lo tanto vamos a poner toda la combinación que hay de esto en binario. Es decir, 0,0 0 por algo más 0,1 por algo más 1,0 más 1,1. 1. Bien, y ahora vamos a ver la entrada. Si dejamos B negado, C negado, 0,0, dejamos pasar el era negado. Que es la primera entrada de su cero, ¿vale? Si es el 0,1, dejamos pasar la segunda, ha negado. Si es eh, B negado, B normal, C negado, dejamos pasar la tercera, que es A. Y ahora, eh, si es BC, es decir, 1,1, dejamos pasar la última, que según hemos visto antes, era A negado. Bien, hasta ahí. Ahora vamos a ver segundo multipeso. Esto habría que resolverlo, eh, simplificarlo. La pongo haciendo por mapa de Carnot. O ahora lo vamos a hacer como lo vamos a hacer más o menos por el teorema de adyacencia, ¿vale? Más o menos a ojímetro. Entonces, esto de aquí nos queda lo mismo. Hacemos las combinaciones, las combinaciones posibles. Entonces, entonces nos queda eh, bc negado más b negado c más bc negado más bc. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, eh, 1, 1, perdón. Entonces, aquí dejamos pasar la primera, que nos salió a negado. Aquí dejamos pasar un 1, aquí dejamos pasar un 0 y aquí dejamos pasar a negado. Entonces, vamos a empezar a simplificar por aquí, ¿vale? Aquí tenemos un 0 por lo que sea, por lo tanto, siempre tengo un 0, fuera. Tenemos un 1 por B por C, que eso es B por C, ¿vale? Y ahora vamos a ver si por adyacencia podemos quitarnos algo más. Como veis, no hay ninguna otra adyacencia. Junta aquí, B, C, negado. Que podemos era eh, como teníamos solo un literal que cambia. En este caso no hay ninguno, por lo tanto no podemos simplificar más. Aquí arriba vamos a ver 2 a 2, cuáles solo cambian un literal. Por ejemplo, BC A negado y BC sin negar. Estos dos se pueden simplificar. El que varía es el C, entonces por adyacencia lo podemos quitar. ¿Cómo lo veis si no? B negado, C negado, A negado, más. B negado, C A negado, ¿vale? Podemos sacar el factor común, BA, los dos negados, por C negado más C. 0 o 1, siempre es 1, ¿vale? Porque uno de los dos, valga lo que valga C, uno de los dos siempre va a salir 1. Por tanto, esto va a ser 1. Entonces, solo nos queda el BA. Por eso podemos hacer eso. Entonces, esta yacencia de aquí nos deja con... B negado, A negado y después otra yacencia más que podamos ver pues no hay ninguna más, ¿vale? entonces nos queda B negado, A negado más B C negado, A más B C A negado y ahora, esto es lo que tenemos por esta entrada y por esta entrada entonces la función final vale voy a poner por aquí será D como en este caso solo tenemos un bit pues tenemos o 0 o 1, el que dejará pasar o no entonces, tenemos esto por la entrada de su 0 y esto por la entrada de su 1. Entonces, tenemos que la función final será cuando D vale 0, dejará pasar de su 0 y cuando D valga 1, pasará de sub 1. De su 0 hemos dicho que es todo esto. Entonces, B negado a negado más B C negado a más B C a negado. Todo eso, ¿vale? Y si no, la D nos dejará pasar. B, C, a negado, más B negado, C, más B, C, a negado. ¿Vale? Y esta, esta sería nuestra función. Como veis, esto se puede simplificar mucho más. Para ya habría que hacer mapa de Carnot, y bueno, en principio de eso, pues se nos va a quedar el vídeo muy largo. Aquí deberíamos operar con la B, y seguro que se nos van un, por adyacencia algunos, sino con mapa de Carnot. ¿Vale? Pero la cuestión es que yo quiero que aprendáis... ¿Cómo se aplica esto? Paso por paso, vais construyendo según las funciones y al final os quedáis con la función final, ¿vale? Pero como menos lo hayáis entendido, ya os digo, esta es la de mini término y vosotros tenéis que crear la de más y término. Que sería algo en plan, x más y más z por x más y negado más z, ¿vale? Algo así. Si os fijáis aquí hay producto, suma de productos, aquí hay eh, perdón, product, suma de productos y aquí hay producto de suma, ¿vale? La diferencia entre mini términos y más y términos. Espero que más me haya gustado y bueno, si tenéis más dudas, no os no dudéis en preguntar más en el foro, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.